Thank you. El, por, por el cual emitimos los sonidos eh, está compuesto por nuestros pulmones, nuestro tracto esofágico y, y por supuesto todas las cuestiones que están relacionadas con la posición y el uso de los músculos, de la boca la lengua, en fin eh, para poder hablar y para poder compartir una historia, contar un cuento, es necesario como para la vida respirar y para respirar un poco mejor, basta con que pongamos un poco de atención en cómo lo estamos haciendo. Ya sé que todo el tiempo estamos respirando y que de una manera consciente, más o menos, siempre sabemos que estamos haciéndolo. Pero es muy interesante pensar en tomarnos un tiempo solamente para pensar en nuestra propia respiración. En la actualidad eh, hay una palabra en inglés que es mindfulness, que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con eh, centrar nuestra atención y un proceso natural de nuestro cuerpo que nos ayuda automáticamente a mejorar nuestras capacidades para concentrarnos y para mejorar nuestra atención es nuestra respiración entonces los invito a que eh, ahí en el lugar en donde están si pueden hacer a un lado la sillita o si en su silla misma quieren hacerlo también lo pueden intentar basta con que se sienten en una posición derecha y si pueden levantarse eh, ponen sus pies más o menos a la altura de sus hombros los dedos de los pies deben de estar bien posicionados en la tierra nuestras rodillas están semiflexionadas no están en hiperextensión sino ligeramente flexionadas al frente para que nuestros músculos de las pantorrillas, cuádriceps y eh, también los femorales y abductores, abductores, todos los músculos de nuestras piernas eh, estén activos y sosteniendo nuestro cuerpo para que nosotros podamos estar en un eje seguro y, y eh, bueno, en correspondencia vamos a levantar nuestra columna, eh, vamos a imaginar un hilito que nos eh, mantiene colgados eh, imaginariamente al cielo, vamos a proyectar nuestro pecho en diagonal hacia al frente y arriba eh, por acción de los hombros que van hacia atrás Atrás. los brazos están a los costados relajados igual que los hombros para que no estén apretados sino eh, relajados los brazos los hombros y los hombros van lentamente si pueden hacerlo conmigo lentamente para atrás para que el pecho se encuentre un poco más proyectado y entonces yo mantengo una actitud de disposición en esta posición que eh, asumo que tomo con el cuerpo y ahora me concentro en respirar lo hacemos tres veces conmigo las bolsas que forman nuestros pulmones son muy grandes de hecho los huesos que tenemos en las costillas son los que sirven para protegernos, igual que a los, músculos, perdón, que a los órganos internos. Entonces, eh, vamos a, a pensar que si nuestros pulmones son unos grandes sacos, unos grandes globos que se llenan de aire, eh, vamos a intentar probar su capacidad, ponerla en su límite lentamente para que eh, quienes no están todavía muy acostumbrados no se vayan a hiperventilar de repente, que vayan a, a sentir eh, un poco de mareos, no se preocupen, es algo normal cuando empezamos a intentar estos ejercicios de respiración. La idea es eh, poder ampliar nuestra capacidad para tomar aire, mantener el aire, Pensar que quizá podemos tirar una frase que nos ayude a imaginar un escenario en el cual puede o no haber un castillo, una bruja, un dragón, o muchos árboles, o unos fantasmas, o lo que ustedes quieran, pero con la misma respiración. Poco a poco vamos a ver cómo nuestro abdomen se empieza a expandir, empezamos a sentir cómo nuestra capacidad pulmonar eh, aumenta, ya no es solamente una respiración eh, muy superficial eh, en estos eh, huesitos que eh, no recuerdo en este momento cómo se llaman, ¿alguien me puede apoyar? Clavículas, exacto, entonces eh, res resulta que eh, cotidianamente cuando platicamos y, y estamos en, el, en, en nuestras actividades diarias, Respiramos eh, clavicularmente, utilizamos ese tipo de respiración que solamente ocupa un 10, 20% de nuestra capacidad total. Eh, cuando queremos respirar con, con más aire, aumentar el aire que entra a en nuestros pulmones, eh, empezamos automáticamente a ensanchar el pecho y eso no es que esté mal, pero eh, la idea es que podamos, como en una jarra de agua, cuando se llena de agua, llevar el agua, que sería el aire, hasta el fondo de nuestros pulmones, para que eh, se llenen en ese orden y se vacíen en orden contrario igual que el vaso cuando se vacía lo primero que se vacía es la parte de arriba y al final, al final vamos a incluso podemos apretar nuestro abdomen, sumirlo para sentir como nuestros sacos pulmonares quedan totalmente vacíos Excelente, pues si ya está respirando un poco más conscientemente vamos a empezar a emitir sonidos Vamos a hacerlo eh, de una manera que nos ayude a calentar nuestra voz para no lastimarnos si queremos llegar a registros muy altos o cada vez más graves o queremos utilizar y proyectar mejor nuestra voz para llegar hasta las últimas butacas y hasta las últimas pilas de asientos de los lugares en donde queramos compartir nuestras historias. Para comenzar, vamos a inhalar, vamos a tomar mucho aire y vamos apretando la boca a hacer un mugido de vaquita con unas ligeras onditas, ¿de acuerdo? Eh, lo hacemos juntos y inhalamos. Y cuando exhalamos, lo hacemos apretando la boca con pequeños mugiditos. Mm. Interna y externa lo cual también nos va a ayudar para eh, ejercitar nuestros músculos faciales que son muy importantes a la hora de eh, narrar ya que la voz siempre está acompañada cuando lo hacemos de manera presencial de nuestro cuerpo eh, vamos a comenzar ahora a hacer un sonido muy abierto el primero de los sonidos vocales eh, que es el sonido A que es eh, el sonido natural que surge cuando abrimos grande la boca. Acá les voy a pedir a todos ustedes desde casita que traten de, de abrirla muy grande para hacer eh, este sonido A que nos ayuda a empezar a ser más conscientes acerca del de uso de nuestras capacidades vocales. ¿De acuerdo? Entonces respiramos y vamos a sacar una A larga, vamos a mantenerla ahí y eh, vamos a empezar a eh, pensar en cómo tenemos que abrir nuestra boca. ¿Sale? Entonces, inhalamos... Y cuando exhalamos lo hacemos con la A. Ah, ah, ah, ah, ah. Y bueno, podemos controlar, regular eh, el volumen, la duración, eh, con base en el trabajo que hemos hecho gracias a nuestra respiración. Ahora vamos a dividir esa A. Vamos a dividirla en unos 10 cachitos eh, por acción de nuestro eh, abdomen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a apretar nuestro abdomen, vamos a subir nuestro, nuestro abdomen eh, para, con, con ayuda de eh, nuestro diafragma, eh, empezar a dividir ese sonido A en 10 pedacitos, ¿de acuerdo? Entonces inhalamos y lo dividimos, A, ah, A, ah, A, ah, A. Ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. y lo podemos hacer nuevamente lo podemos hacer en secuencias de 3 a 5 llevando eh, estas divisiones primero de 10, luego de 15 y eh, terminando con 20 esa es una recomendación eh, y les recuerdo eh, abrir mucho la boca ya que los sonidos vocales eh, tienen precisamente ese orden el orden de las vocales que ustedes conocen se debe a la posición de la boca es decir que cuando más abierta tengo la boca sale la letra A de forma automática Intenten en casita inhalando abriendo la boca y sacando el sonido y la letra U es la más cerrada por eso es la última si ustedes intentan hacer la letra U con boca de letra A estoy seguro de que les va a salir algo tal vez en francés cuando narramos no solamente interviene nuestra voz, también entra en juego todo nuestro cuerpo, desde que entramos y nos paramos en un escenario, la forma en cómo colocamos eh, nuestro cuerpo, todas, cada una de las partes, eh, y, y, y por supuesto también todas las sensaciones, emociones, eh, y todas eh, las experiencias, las ideas... Eh, que tal vez no de una forma explícita como con el cuerpo, pero sí, sí llegamos a advertir y a notar. Algo que en, en este taller es importante resaltar es que además de las capacidades, eh, habilidades eh, y, y todas las cuestiones que son susceptibles de mejorar en nuestra forma de contar cuentos, también tenemos que poner atención en cuáles son los aspectos que nos impiden Mejorar, es decir, eh, ¿cuál es? ¿Por qué yo, cada uno de ustedes, por qué yo, en, en mi caso, porque yo, Jorge, eh, no, si, si sé que quiero compartir un cuento de una forma, no sé, un cuento de terror, por qué no, no me sale? ¿Por qué? ¿Por qué aunque estoy respirando bien y estoy proyectando la voz, eh, estoy parándome de una manera adecuada, estoy aprendiendo la técnica, tal vez estoy estudiando en talleres de actuación o tal vez me interesa mejorar eh, la forma en cómo me expreso para dar mis clases con mis alumnos porque soy docente? No lo sé. En la situación particular de ustedes, ¿cuál es eh, aquello, qué es aquello que no les permite, que les impide, que sienten que que, que les representa un obstáculo para, para poder expresarse con mayor confianza, con mayor seguridad, eh, manteniendo la atención de los, de los que escuchan, de los espectadores. Eh, eh. Y, y bueno, cuando pensamos en estas cosas, cuando pensamos en, en, en cuáles son eh, aquellas, aquellas trampas en las que caemos, es inevitable concluir que hay un factor en común, hay un común denominador, que es el miedo. El miedo a ser el ridículo, el miedo a pasar por tonto, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a la burla. Eh, y es algo que me parece muy, muy normal en todos los seres humanos, son, son instintos de supervivencia, eh, son cosas que nos ayudan, eh, muchas veces a saber eh, cuáles son los límites de nuestra conducta sin embargo eh, cuando contamos un cuento por ejemplo cuando un abuelo le cuenta un cuento a sus, a sus nietos o cuando una comadre se reúne con otra y empiezan ahí en el chisme eh, hay algo muy especial y muy, y muy único que es el reconocimiento de el otro ser humano que está frente a ti contándote algo, es decir, expresando mediante sonidos exclusivamente una serie de palabras, oraciones, frases que desatan en tu imaginación y en la colectiva, si es que hay un auditorio con 10.000 personas que estén escuchando esa, esa historia y esa narración, desata emociones, sensaciones, experiencias eh, que empatizan profundamente con, con el, eh, el que lo está contando. Es decir, contar cuentos es una actividad humana por excelencia que eh, nos acerca, nos reúne, nos lleva con amabilidad al, al encuentro y, principalmente, nos hace identificar que el cuentacuentos no es un ser sobrenatural pero sí está parado en la puerta que divide el mundo real del mundo fantástico y te puede llevar de la mano a cualquiera de los dos reinos. El cuentacuentos en este sentido, eh, aunque suene muy pretencioso, logra desatar emociones, sentimientos, ideas eh, que resuenan en, en cada uno de los individuos que lo escuchan. Porque ante el encuentro absurdo de la, de la realidad con la fantasía, encontramos que al igual que cada uno de nosotros, el que está ahí arriba tratando de compartir una historia, es un ser vulnerable, transparente, igual que todos nosotros. Y yo creo que cuando pensamos en eso, podemos dejar de sentir un poquito menos de miedo y podemos... Sentirnos más a gusto de compartir el placer por contar historias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John, John Moore. Y hoy quiero compartirles a ustedes algo muy interesante. Me gustaría que supieran... Eh, algo que descubrí con algo de investigación, análisis de temperamentos, sentido de pertenencia. Todos somos lindos. Sí, todos somos lindos. Y no es en lo físico. Quiero decir que todos tenemos algún temperamento, alguna forma de ser, una cualidad, alguna característica de la cual no es que sea malo lo vamos a convertir algo positivo. Es decir, si tú eres de mal genio, eh, de muy mal humor, un poco serio o estricto, entonces eh, lo podemos aprovechar para algún momento de tu vida, para tu profesión, para tu familia, en el hogar o en la escuela, en la universidad, esto ha de servir para algo. Y ese análisis, pues... Eh, tiene buenos resultados, lo vamos a comparar con animales, pero no necesariamente el mal geniado lo podemos convertir en algo positivo, una persona sentimental también la podemos convertir en algo positivo, una persona que llore mucho, quién sabe para qué puede servir en la vida, porque no solamente se va a estar llorando toda su vida, o una persona que le gusta ser muy, muy, muy hiperactivo está haciendo de todo, de todo y al final no hace nada esa persona puede servir para algo también tenemos la persona que es muy lenta muy pasiva ¿sí? muy calculadora pero al final vamos a ver qué pasa con esa persona lenta si nos sirve de, en algún momento de la vida en alguna profesión o en tu familia para que puede servir pero hay alguna persona un invitado que tengo yo que se los va a explicar de una mejor forma de una forma más dinámica y más divertida un invitado especial yo creo que ustedes lo conocen vamos a ver si ya está listo. espere sí, estoy sí, muy contento de estar aquí porque eh, como invitado eh, me dijeron que explicara algo Y de temperamentos o lo dije así anteriormente todos somos lindos ¿por qué todos somos lindos? si, sí, tú eres lindo, tú también eres de la cámara eres lindo, tú el que está de la Hey, hey, hey, do I do líderes, para tener todos son Quiero contar, es como la concha, la concha de la calle. Aquí es donde tenemos que tener algo en el sentido de pertenencia y yo soy así. Y esto me sirve para ser grande con el mundo, para salvar el mundo, para salvar el país, para salvar la familia, para salvar la empresa, con todos estos temperamentos. Si nos unimos, trabajo en equipo, podemos lograr ser unos grandes líderes y tener una familia exitosa. y divertida por su amigo Chiquilino. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ya.